El lenguaje de programación Java nos ofrece una interface para definir la, el tipo de dato abstracto Q. Hay clases que implementan esa interfaz de manera que pueden lograr el comportamiento que se indica para el tipo de dato abstracto. En nuestro caso vamos a implementar una clase que directamente va a cumplir con lo que dice esa interface. La documentación la pueden encontrar en esta dirección, particularmente ahí pueden buscar Q, o acá tenemos los enlaces de las últimas versiones. Nuestra clase Q, eh, básicamente se va a construir con un constructor por defecto, sin parámetros, que va a llamar a otro constructor, también público, que está acá, utilizando un una, un, una constante, default dimension, que se define acá como, en este caso, 10. Es el tamaño del contenedor que va a tener eh, la, la estructura de datos. Ese contenedor es un arreglo de objetos que se asigna al campo interno data. Utilizamos dos subíndices, como o se pudo ver en, el, en la pastillita de, de cómo es el algoritmo. Uno que nos indica cuál es el próximo elemento a salir, Head, y otro que nos indica el próximo lugar a utilizar tail. Count es el contador de elementos útiles, de manera que implementamos una versión que utiliza todos los lugares del arreglo. Los métodos que eh, tiene una cola en Java, básicamente están descritos en eh, la documentación con otros nombres en queue, que es el método que mete un elemento en la en la estructura de datos, tiene dos implementaciones en Java. El método add y el método offer. Los dos hacen lo mismo. La diferencia es que el método add, cuando se alcanza el tamaño máximo del arreglo, dispara una excepción de, eh, eh, de un estado ilegal, mientras que el método offer devuelve falso. De manera que el programador, ese programador que está utilizando la estructura de datos, puede controlar, si utiliza offer puede controlar el valor que devuelve el método y en caso de ser falso se entera que no lo ha metido dentro de la estructura de datos. También lo puede hacer con un, una estructura try-catch, de manera que atrapa la excepción. Luego vemos que el, el, el resto del método es exactamente lo mismo. Mete el nuevo elemento en el lugar indicado por el índice TAIL. Luego a TAIL le asigna el valor del siguiente de TAIL. El siguiente de TAIL es ese algoritmo que nos permite implementar. En un arreglo lineal nos permite implementar lo que se conoce como una cola circular. El código de, eh, de NEXT está por acá. Acá está, ¿eh? Una variable entera que se incrementa en 1, si es mayor o igual que el largo del arreglo interno, pasa a ser el, el valor inicial. Sea como sea, devuelve el valor que ha, sido, que, que ha sido actualizado. Decíamos que luego incrementa, ya sea add u offer, incrementa el contador y devuelven true. O sea, estos métodos devuelven un valor booleano. True quiere decir que lo pudo hacer tanto en ADD como en OFFER, solo que ADD dispara una excepción cuando la cola está llena y OFFER devuelve falso. Es el único caso en el cual ocurre esta situación. El otro método interesante de la estructura de datos cola es el que nos devuelve un elemento, el que es el que <coughs> nos dice cuál es el próximo a salir, o sea, el elemento pick. En este caso se llama ELEMENT. Y obviamente, si la, el size, o sea, si la cantidad de elementos que tiene la cola es menor o igual que cero, hay una situación de excepción porque, eh, porque la cola está vacía. Si no, nos devuelve el elemento que se encuentra indicado por la posición head. Recuerden, el subíndice head es el que indica cuál es el próximo elemento a salir. El método pull o remove, son los que realizan la operación dequeue. Dequeue es la operación que retira el elemento. A diferencia de element, que es la operación que nos dice cuál es el que va a salir, dequeue definitivamente lo retira de la cola. El método pull, como están viendo, devuelve null cuando eh, no se puede obtener un elemento, cuando la cola está vacía. Y el método remove provoca una excepción cuando la cola está vacía. Sea como sea, lo que hacen cualquiera de los dos métodos es tomar el elemento que se encuentra en el subíndice HEAD, lo toman en una variable temporal, luego a HEAD le asigna el valor del siguiente de HEAD, recuerdan, estamos en una, una cola circular, descuentan el contador y devuelven el valor, devuelven la referencia de ese objeto. Los métodos propios de la colección están acá, eh, isEmpty es un método que dictamos en teoría que nos devuelve un valor booleano que es verdadero cuando la cola está vacía. SIZE es el método que en Java eh, suele decirnos cuántos elementos tiene la estructura de datos, en este caso la cola. Y acá tenemos un método interesante, toArray que nos va a devolver un arreglo de objetos que obviamente va a tener lo, los objetos que están dentro de la cola, recuerden. La cola que se implementa es una, una cola circular. Entonces es complicado obtener un arreglo eh, con el próximo elemento que va a salir en primer lugar. Eh, lo que hace este código es controlar que haya elementos. Se, si no los hay, obviamente provoca una excepción. Luego crea un arreglo de objetos cuya dimensión es exactamente la cantidad de elementos que hay en la cola. Y comienza con un contador y la posición donde va a estar es en HEAD. Fíjense en que va avanzando posición. En el, al siguiente, o sea que justamente realiza la tarea de eh, recorrer la, la cola circular y va tomando los elementos del de arreglo interno, POS, ¿no es cierto?, y los va incorporando en el, el arreglo de resultados. Fíjense en cómo está en este código el manejo de los subíndices, de manera que puede devolver un arreglo con los elementos de la cola. Esto es muy útil para que desde afuera, de la estructura de datos, se puede obtener una copia en formato de arreglo, una copia de los arreglos, de los elementos que están en la cola, para poder hacer otro tipo de operaciones. <coughs>